Gracias, Francis, y gracias a los demás eh, amigos y compañeros de este programa por permitirme la oportunidad de dirigirme a ustedes ya en un tema específico. Miren, eh, tú sabes que si hubiese sido don, don Pablo Pichardo, que en vez de Chivo Loco hubiese dicho eh, que se, eh, se hace en el capino, caprino desquiciado. En caprino, vez de Chivo Loco, sí. Caprino de que ayer escuché y me reí muchísimo eh, uno de los de videos que están subiendo de la escuelota de... Ay, no, una y, maravilla. Y decía Cuquín... Eh, ah, del Chivo. De Chivo. Yo lo vi. Que, no. le, hicieron, que le hicieron un Entonces el Estado, de, por ser muy famoso, le hizo un monumento. Sí. Archivo al al Chivo, eh, Nacional. Archivo de la Nacional, de la Nacional de la Nación. <risa> Bien, miren. En el día de hoy, eh, eh, sale en el periódico El Listín Diario, el decano de la prensa nacional, en la, el, el periódico impreso, dos páginas completas de ese tabloide, eh, tabloide, bueno, es un semiestándar en realidad, ese semiestándar dominicano de ciento y pico de años, un desayuno del Listín con nada más y nada menos que don Milton Ray Guevara, mi querido amigo y profesor, presidente del Tribunal Constitucional, a quien le guardo un gran una respeto, una estrella. Le guardo un gran respeto Amado. y le guardo un gran cariño. Como estos tiempos ha traído... Que no se imagina siquiera. En estos Dime. tiempos que ha traído la, la intención y la voluntad de que instituciones vayan personas independientes, sí. que no estén ligados a los partidos políticos, que yo me inscribo... En lo contrario, porque solamente la persona que asume un cargo de una naturaleza que indica esa independencia, si es responsable y cumple con su deber, no tiene ningún otro problema el claro. hecho que haya sido, porque todos tenemos sido, una, sí, una sí, inclinación es ideológica sí, por partidaria. Te comprendo. Milton Rey Guevara, desde que soy muchachito, lo reconocí como del PRD, junto sí, a Peña Gómez, sí, a Salvador sí. de Blanco, a todos, pero quién puede llamar así una decisión del Tribunal Constitucional y que Milton esté replegado a algún interés partidario. No, no, absolutamente. Para mí él es el modelo. Milton Rey, Milton Rey, un abogado constitucionalista dominicano. Saludo a los amanenses. De Samaná. Sí. De Samaná, Milton Rey, abrevado en las mejores mentes, en la inteligencia europea, en la Sorbona de París. Así es. Ligado a la Iglesia Católica hace muchos años y ligado a una de las instituciones educativas de mucho peso que tiene la República Dominicana junto con la Universidad Autónoma de Santo Domingo, me refiero a la Pucamaima. Milton Rey Guevara, ese señor que está ahí, de cuya amistad me enorgullezco, eh, estuvo en el, en el listín diario, en el desayuno del listín diario, y él como presidente del Tribunal Constitucional... Planteo algo que a mí me llamó poderosamente la atención y me llevó a traer este mensaje aquí a ustedes. En la tablet eh, table del programa yo envié eh, un, un mensaje que eh, Carolina archivó, eh, búsquemelo por favor, donde él menciona que en una conferencia virtual que se hizo en Ginebra de todos los presidentes y miembros del Tribunal Constitucional me imagino que del mundo, porque tenía la facilidad, ¿verdad?, esa actividad de con conectar con mucha gente. Se estableció que a, a raíz de la pandemia se, se habían creado, habían surgido nuevos, eh, nuevos derechos, eh, de decía Milton. Y realmente me parece sumamente interesante, por ejemplo, eh, si lo tienen a mano, si no, yo lo voy a ir leyendo en lo que... No está. No. Bueno. ¿Eh? Bueno. Eh, Milton visualizó, Milton visualizó eh, esos derechos. En la crisis por la pandemia han surgido nuevos derechos, dice él. Entre ellos, derecho a la salud global. Ok. Derecho a la salud global. Y dice también a la conectividad digital para la educación. Oiga, oiga cómo se está de alguna manera relacionando el derecho, el derecho constitucional con la realidad que estamos viviendo y como herramienta laboral también. Y aclara algo, aunque hay labores, hay actividades, dice Milton en esa entrevista del listín diario, que no es posible hacerlo virtualmente, porque cómo puede trabajar un mecánico virtualmente. Tú necesitas eh, la eh, presencia eh, física. Claro. Eh, un peluquero, por ejemplo, ¿cómo puede trabajar virtualmente? Tú usted puede pelar, él, te puedes pelar. Para un peluquero, para eso lo pienso yo, me recorté. Exacto. Tú, puedes, tú puedes recortarte, tú puedes arreglarte el pelo en Photoshop, sí, sí. pero cuando salga a la calle. Parece un loco. Exacto. Entonces, en definitiva, hay labores que realmente no se puede, pero sí, en otras sí se puede. Entonces, eh. Como herramienta laboral y para la educación, la conectividad. A despedirse de los seres queridos antes de morir. Oigan, señores, bueno. ¿por dónde anda el derecho? Como un derecho fundamental, como un derecho constitucional, despedirte de tus seres queridos antes de morir. ¿Por qué? Porque durante la pandemia ha estado ocurriendo que los familiares no han podido ver a sus seres queridos que mueren. Ni siquiera lo han podido enterrar o lo han tenido que hacer a la carrera corriendo y los amigos hemos tenido que llamar por teléfono eh, para, para eh, eh, sumarnos al dolor de los amigos cuando se le muere un pariente. Eh, eso, esos derechos eh, habla Milton Rey y también un derecho a la renta básica. Todos esos derechos que dice Milton Rey que los tribunales constitucionales, bueno, los, los constitucionalistas del mundo entero están considerando son surgen precisamente a raíz de esta situación de pandemia por la que está atravesando el mundo eh, y que eh, es eh, consona con todo el orbe. O sea, no hay ningún país del mundo. Creo que ya no hay ningún país del mundo. Antes había como tres, dos o tres países uh -huh. que no había llegado el COVID, pero ya... No, no, ya, el... ya está. Lo que a mí me llama poderosamente la atención que el, en el Caribe la incidencia en Haití es mínima prácticamente comparado con, con nosotros y teniendo ellos una situación de salubridad terrible sí, sí. El de, de de, salud de insalubridad. entonces qué pasa ahí no sé si es la fisonomía o, eh, humana puede ser de, del, de la característica físico, biológica. Hay algunos hay, hay algunos, hay algunos eh, especialistas que dicen que el, el kit del asunto está en tu... en tu eh, ADN, en tu sangre. Eh, sí, en, sí. Eh, como, como te digo? En la fortaleza que tú tengas como, como la defensa, tu defensa. sistema de defensa orgánico. O sea, y es muy probable que ellos, yo te digo, los viejos de antes decían, un muchacho, ponlo a rodar bueno que coman tierra, que coman eh, porque eso le va a dar defensa para, no, para que una gripe no lo mate los, decían así los viejos sí, de nosotros los en este caso los magistrados constitucionales que representan a, no, eh, a los países que están en el cónclave no tienen no están equivocados en proyectar una especie de derecho de quinta generación en el sentido, hoy día Apenas el día 10, eh, beatificaron a Carlos eh, Acutis, un joven eh, misionero ah, o, lo vi. y que a la vez, a través de las redes sociales, la utilizó fue para proyectar la evangelización. Sí. Desde su punto de vista, apenas alcanzó los 15 años sí. y prácticamente predijo o, con, o se conformó con predecir que moriría. Con la, con, con la firmeza de quería al padre. Ya. Es decir, vamos que ya lo han beatificado el Papa con un evento en, San, en, en Asís, en Italia, uh -huh. y que este joven representa como el patrono de las redes sociales. Ok, señores, vamos a recibir una llamada. Vamos adelante. Ahí tuve yo en Asís. En, en Italia. Ay, sí, porque en en la tumba Precioso. de Francisco. Sí, así. San Francisco es. De Asís. Se fue, se fue. O está en, en el aire. Buenos días. Buenos días. Sí. Okay. Adelante. Le habla Leoncio Álvarez de aquí de Laguna. Leoncio, ¿cómo está? Estoy enfermo. caramba Pero ¿Cómo? le llamo porque aquí hay un problema con, con el hospital. Ajá. Aquí hay que levantarse a las 4 de la mañana. O a, me dice mi esposa que a las 3. Ajá. Para coger una cita. Yo que tengo 82 años, 82 años, no puedo cogerla. No. Entonces, a ver si se buscan. Bueno, yo creo que ¿Algún, la solu algún, algún, algún, ¿Alguna solución a esto? Sí. La solución básicamente es que se le dé prioridad a una persona ¿Verdad? que tiene un problema de enfermedad y que tiene una edad que no le permite llegar a esa hora a coger un turno. O sea, ¿en, en, a, ¿en qué lugar fue que dijo? ¿Eh? En el hospital de aquí de San Francisco. Sí, en el hospital de San Francisco tiene que levantarse su señora a ir a tomar una cita o un turno, que es lo que él quiere decir, en el hospital para poderse ir, ir a chequear. Hay que hablar con Francisco. Entonces, le voy a mandar un mensajito porque creo que en cada hospital se, se atiende y se le da prioridad a embarazadas Niños y a Niños, no, a embarazadas, envejecientes envejeciente y personas que presenten alguna físicamente situación. alguna situación sí. física es. que le limite motora o que lo limite. El resto está yendo Vamos también por llamado, salud, pero no tiene esas condiciones. Entonces, ese resto yo creo que ya comprende que se le debe dar prioridad. A los envejecientes. Vamos a, vamos, a, vamos a hacerle un llamado a, un eh, a, a, Francisco, a Francisco, el director del hospital. Bueno, para continuar con mi tema, porque ya que está haciendo señas, no, no, no, agrégale dos o tres más. Sí, pues. eh, <ríe> es lo siguiente, lo que plantea Milton Ray Guevara en esa entrevista y que ustedes acaban de leer, parte de lo que él, de escuchar, perdón, parte de lo que él dijo, es que lo que demuestra que el derecho es un ente vivo. El derecho es algo que las sociedades requieren, las sociedades piden con, su, con el desarrollo social, en las sociedades van pidiendo nuevas fórmulas para poder mantener un, un sistema de equilibrio en la sociedad y de convivencia pacífica. Por eso, no hubiésemos estado pensando de que en un derecho de de, de poder ver y poder despedirte de tus seres queridos antes de morir. Si, hubi, si no hubiese ocurrido la pandemia del COVID-19, de eso no se estuviera hablando y eso fuera algo medio disparatoso, si se quiere. Porque usted dice, pero ¿y por qué? Pues no hay razón para no verlo. No, lo que pasa es que ahora la situación se nos ha presentado de forma tal que eso no se puede hacer. Y como no se puede hacer por regulaciones que hay desde el punto de vista sanitario, pues entonces se está planteando que sea un derecho y que se le permita a la gente poder despedirse de sus seres queridos, que, a, que para lo que no se le ha muerto nadie, no es nada, pero para el que se le ha muerto alguien sabe perfectamente lo que significa que una persona se muera y usted no haya podido verla por lo menos un segundo antes de morir o haber podido enterrarlo. O enterrar la satisfactoriamente es duro. Y, vamos, y vamos. en las veces que se puede ir, muy pocas personas. Vamos a una llamada. Adelante, buenos días. Adelante, buenos días. Se fue. Se fue. Se fue. Bueno, pues la, lo que quería significar era básicamente eso. Es eh, interesantísimo el, de, el derecho y, sobre todo, la constitución es un ente vivo. La constitución. Tiene que estar pendiente, eh, eh, eh, Gustavo Sagreber que escribió una vez un artículo donde decía que todos somos intérpretes de la constitución, toda la sociedad toda. tiene que ser intérprete de la constitución porque de alguna manera los, lo fundamental de la constitución, sobre todo que la constitución nuestra está sustentada sobre la base de la dignidad humana, al tomar en cuenta estos derechos es dándole acopio a esa sustentación filosófico-ideológica que plantea la constitución nuestra desde el preámbulo, la dignidad de las personas Desde el preámbulo. Eso, exacto, eso, es. Eso, es, eso está prevalecido por la dignidad de la persona. Muchas gracias, muy, bueno. muy importante y creo que debemos de seguirlo socializando para que la gente entienda el, el, el, la vida activa que tiene el derecho. claro que sí. Y sobre todo pensado eh, que evoluciona conforme evoluciona la humanidad. Sí, así es.